Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Y hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy Cogemos un Baku Call Y vamos a poner a Midnight Percival Y voy contando cositas Hoy ya es el cuarto día de la semana Tu Bakugan el Planet es Conmemorando pues la llegada de Bakugan Battle Planet a Latinoamérica Que es la semana tu Bakugan Battle Planet es Pues es una semana donde vamos a estar de lunes a viernes subiendo videos Es acerca Bakugan, de qué más será ¿no? De Bakugan el Planet Unboxings, unboxings por todas partes Y pues bueno, ha sido genial ha sido genial Muchas gracias por el apoyo que he tenido hasta ahora La verdad es que me ha encantado el apoyo que le han dado Los likes, los, las vistas, todo me ha encantado De verdad, el dinero, el dinero No mentiras, es broma Y además de eso, muchas gracias a todos los que han apoyado esto De verdad que eh, saben que es un poco difícil para mí sacar tantos videos tan rápido Pero pues bueno, muchas gracias a los que han estado atentos a esto, ¿no? En otras cosas, ya hemos abierto de todo Hemos abierto estadios, hemos abierto pack de Bakuganes para empezar a jugar Pero hay algo que no hemos abierto aún ¿Qué será? Pues Bakuganes Ultra, así solitos no Normales, tranquilos Y pues es que eso es lo que vamos a hacer hoy Sin más, empecemos con el video Recuerda seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Gmail En todas partes Recuerden que los enlaces están acá abajo en la descripción Vayan a Instagram, donde vendo Bakuganes Y además publico sus fotos Vayan, no se lo pierdan Y contesto más Instagram No he contestado mucho porque es que He estado muy ocupado con todos todo, todo estos videos Pero denme tiempo y voy a contestar todo lo que pueda Todo, todo, todo lo que pueda De pronto hasta contesto en un video No lo sé, no lo sé Pero bueno, me calmo y empezamos Así es, el video de hoy es especial. ¿Por qué? Porque es que tenemos dos Bakuganes especiales. ¿Mm? Muy importantes. ¿Quiénes serán? Bueno, nuestros protagonistas de hoy son Pegatrix Heios. Y nada más. Y nada menos que Holecore Darkus. No es un misterio para nadie. Que Holdcore Darkus es el Bakugan más hermoso para mí, para mí, de todo Battle Planet. O sea, es hermoso. Está también Pegatrix. Que mira nada más esto: Tres de nivel de dificultad. O sea. Es, va a ser muy complicado de cerrar Y tengo miedo, tengo miedo, ¿y por qué tengo miedo? Porque cuando abrí Holcore, cuando traté de cerrar A Holcore que era nivel 1, me demoré 10 minutos, 10 minutos Y pues si es un nivel 3, 8 por, 10 por 3 30, media hora me voy a demorar cerrando esto Y no quiero, no quiero, pero bueno, es que Pegatrix me encanta su postura ¿Qué abrimos primero, Holcore o Pegatrix? <ríe> creo que voy a abrir Primero a Holcore, Ya que lo hemos visto, entonces yo creo que ya Todos saben cómo es Holcore. vamos a ver cómo es Ah, bueno, se pueden abrir, sí, yo creo que puedo aquí ya sin Simplemente rasgar esto y ya Eso ya no nos importa lo que hay aquí Ah, no mostré la caja, no mostré la caja Bueno, la caja tiene lo siguiente Que es el Bakugan, lo que incluye Que son dos Bakugan, una cartabilidad, más Bakuganes Y pues como es un Bakugan Ultra Pues se abre así, ¿no? Salta al abrirse Y aquí tiene pues los dos Bakuganes Que mantiene, ¿no? Voy a hacer algo No lo hagan en casa niños porque pueden dañar sus Bakuganes Voy a cortar esto así Medidas desesperadas no seré yo el mejor haciendo unboxings, ¿no? No seré yo el mejor... Bueno, saquemos lo que hay acá A ver, igual es práctica, es falta de práctica ¿Saben hace cuánto no habría un Bakugan nuevo? Como ponle tú que dos años, tres años A ver, a ver cómo abro esto eso, listo ¿Y qué tenemos acá? Bueno, tenemos instrucciones simplificadas Y listado de Bien, esto ya lo hemos visto Así que no voy a revisarlo A no ser que sea más grande Ah, bueno, y tenemos también las instrucciones, ¿no? Pero las instrucciones ya las, ya las hemos visto Tenemos, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Tenemos esto Que es Hobulcore, obviamente Dos cartas Y esto, ¿no? Que voy a sacar... Bien, tenemos dos Baku Core, que son estos de aquí De mi Bakugan favorito, que es, pues, Holcore, ¿no? Esta Elix y esta Elix cuesta Shield Menos 100 y menos, bueno, esto es una trampa Y esto, 200, B. bueno, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal Holcore Ultra, las cartas esta lo estoy haciendo más rápido porque son dos Bakuganes y no quiero agobiarlos ¿Por qué dos y no uno y uno? Porque, a ver, uno es muy simple Yo dije, no, hagamos dos, porque, a ver, dos es muy genial Holcore Ultra, 300 por B, dos de nivel de daño esto ya los conozco y un bro de slash eh, más 100 de poder B por cada Baku flip car, por cada Baku. por cada carta Baku flip que tengas en tu pila de, eh, de descartados no muy bien ya saben que si no saben de qué hablo pueden revisar las instrucciones del juego que dejaré al final del video para que vayan las miren se diviertan y recordemos Bakugan, no muy muy lindo Hulk Ultra Hulk Ultra y aquí ya tendríamos al protagonista que ya ha aparecido más de una vez en el video en el canal ¡Y listo! Aquí está el hermoso, empoderado Hulk. Hulk. Hulk, Hulk. Mira nomás. Mira nomás qué preciosura. Un sueño hecho realidad. O sea, este este, este es el Bakugan que, que por Dios, he estado esperando por mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. El Heyos me gusta, obviamente. Me gusta el Heyos, pero... Eh, pues también es cierto que... Uf, este está un poco más áspero que el, que el otro. Uf, pero toda la vida está más... Uf. O sea, al cerrarlo, el, el Heyos era un poco más suave, ¿sabes? No, no era como, como este. A ver remoló acá y remoló acá Ya, ¿ven? La práctica El último día me la pasé todo el día cerrando whole core. Lindo, hermoso, empoderado Vamos a lanzarlo Cojamos aquí un Baku of core quitemos, Pongamos aquí las cartas Que ya van a ver más Listo, ahora lancémoslo otra vez Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso muy lindo, los detalles, todo, todo, o sea, Holcor está rotísimo, 300 poder B, igual que el Heyos, la verdad. Me gusta que ahora está como este estándar un poco más definido, ¿no? ¿Cuánto, cuánto poder tiene y ese es el poder que tiene y no lo mueven tanto, como puede pasar, o pues también es porque es el único o el segundo Holcor que tengo, pero, hombre, que entienden? Aquí tengo el otro Holcore. no sé cuál de, ustedes, de los dos ustedes prefieran. Yo sí sabía desde que vi a Holcore que lo quería en Heyos y en Darkus, eso sí que lo sabía. Lindos, ¿cuál prefieren? ¿Heyos o Darkus? Yo creo que me quedo un poco más con el Darkus, pero el Heyos sin duda es hermosísimo, es muy lindo el Heyos. así que no, Darkus toda la vida, pero igual está lindo, voy a dejarlos a los dos acá para que contemplen, miren y aprecien, porque llega otro más y es este de aquí, Pegatrix, el cual sé que me va da a dar dolores de cabeza cuando lo tenga que abrir, vamos a abrirlo, voy a ver por dónde rompo esto, porque es que siempre la ponen tan difícil... Este ya salió más fácil ¿Qué tenemos? Pues ya lo mismo ¿no? esto reglas y, E instrucciones Que estas instrucciones Sí que las voy a necesitar eh, Ahorita Entonces hagamos algo Cojamos esto Cartas Y saquemos los baku Core. Más 650 Brutal Brutal Este poder Y más 250 Bueno 650 Es una pasada O sea Y no es cualquier pasada Es una super pasada Y las cartas Veamos El arte Pegatrix Me gusta mucho Pegatrix es de los Baku Que más me gusta También tenemos a Pegatrix Normal en Core Pero bueno Uff, mira esto Wow, mira esto es, es arte, o sea, mira La intención, todo O sea, todo es muy lindo Energy Draw, dice más 500 vuelve, así es sencillo Muy lindo, muy lindo La verdad, me gusta mucho, aquí tenemos Vamos a dejar estos dos acá, no sé si es cuestión de todos los Bakuganes Pero estos por lo menos me lo han puesto muy difícil En cuanto a abrirlos A sacarlos del, del, del empaque, ¿sabes? Y he visto muchos videos donde la gente dice lo mismo Que es muy complicado sacar los Bakuganes Del empaque, a ver, esto debe ser Así, listo, su cuernito es acá Piezas manuales, ah, tiene muchas Piezas manuales, de hecho, mira, sus brazos Son piezas manuales, no lo había imaginado bueno, well, mira vuelve 300 los detalles muy lindo, y ahora yo creo que es necesario saber cómo se cierra o sea, me encanta la postura, o sea, la postura es súper creativa, o sea, juegan con la postura desde el Bakugan directamente, algo que antes no pasaba tanto, ¿sabes? o sea, nunca se jugaba con la postura, vamos a dejarlo allí, a ver, ¿cómo dice que es? se cierra el cuerno, se bajan las patas, se bajan otra vez las patas, se cierran las alas, se cierran las patas, se suben, se cierra la cola con patas se cierra la cabeza, se bajan las alas y ya estamos, entonces, vamos a ver si me, me me lo memoricé, bajamos el cuerno, bajamos las patas bajamos todas las patas, eh, si me dicen que es nivel 3 solo por las patas, pues hombre, como que no si subimos esto, en plan que quede así luego se pone todo acá, en plan así, luego se baja la cabeza y se cierran las alas, bueno la verdad, la verdad, difícil no es o sea, créeme que Holecore es mucho más complicado. Lo que pasa es que esto no tiene tanta resistencia. Holecore tiene resistencia todo el tiempo. O sea, no puedes soltar algo porque ya está enganchado, porque no se ha enganchado y entonces tienes que soltar. O sea, la verdad, este Pegatrix me parece que se cierra mucho más fácil. Y Bakugan, la verdad, si me escuchas, esto no es un nivel 3. Esto yo le pongo un nivel 2 o uno, de hecho. Esto, si es un nivel 2 o un nivel 3, yo no sé. Tal vez fue porque era la primera vez que lo abría. Pero bueno, esto me pareció muy fácil. <risa> la verdad, me pareció muy fácil. Vamos a hacer unos lanzamientos. Cumple lo mismo de Holecore, si no nos damos cuenta, que tiene aquí pandeado, ¿no? O sea, como hundidito, un poco eso es convexo, ¿no? que está así, precisamente para facilidad vamos a lanzar, hombre, lo que sí veo es que tiene problemas para cerrarse nice, y pone su Baku Core en su cabecita cual sombrerito de potro, vamos a sacar todas las piezas manuales que sí que tiene ustedes saben que yo me muero con las piezas manuales me sorprende mucho que no hayan en muchos, míralo, es, es hermoso es la postura, es que es la postura la que me encanta 300 poder B, muy lindo, muy muy bonito muy lindo, muy, muy lindo. Se pone así y mira, así se queda empoderado él. O sea, empoderadísimo, o sea, empoderad empoderadísimo. Muy lindo, muy lindo. Entonces, resumiendo, hoy conseguimos un Pegatrix Ultra Heios y un Hallcore Darkus. ¿Qué piensan? ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Pues la verdad a mí me encantan. jing jang dos de los Bakuanes que más quería. Ya por fin tengo a Hallcore que era mi meta para ver el planet. Y pues... A Pegatrix, que era mi segundo lugar siempre. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Que le den like, que comenten, que compartan. Y pues que se suscriban. Y ya saben, cuarto día de la semana Bakugan. Queda uno. ¿Qué va a pasar en el último día? ¿Qué tenemos? ¿Es algo grande es algo pequeño? No lo sé, hagan sus apuestas en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.